Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. Vamos a continuar con esta siguiente parte de electricidad. En esta clase veremos circuito en paralelo y su definición, fórmulas para circuitos en paralelo y por último un ejemplo de aplicación de un circuito en paralelo. No siendo más, comencemos. Circuito en paralelo, definámoslo. Es una unión de varias resistencias Las cuales una se encuentra frente a la otra de forma paralela Por eso se llama un circuito en paralelo Las resistencias se encuentran de forma paralela En ese tipo de circuito el voltaje no cambia Permanece constante Y la corriente va disminuyendo por el paso de las resistencias Miremos, tenemos lo siguiente Este es un clásico ejemplo de un circuito en paralelo Miremos, tenemos una batería y tres bombillos cada uno de los bombillos son una resistencia se encuentran uno frente al otro al encontrarse en uno frente al otro se dice que son de tipo paralelo por eso este circuito es un circuito en paralelo otra cosa particular es que si llegara a partirse digamos digamos que el bombillo de acá no llegara a funcionar la corriente sigue fluyendo y distribuiría para este bombillo y el otro sin ningún problema estos dos seguirían funcionando Ese es el clásico ejemplo de una casa en la cual se tienen bombillos eléctricos. Bien. Vamos a mirar ahora. Las fórmulas. Tenemos la primera. 1 sobre RT. Que es igual a 1 sobre la sumatoria de las resistencias individuales. La corriente individual que es el voltaje sobre la resistencia individual. El voltaje es constante. O sea que siempre va a ser igual para cada, cada caso individual. La potencia individual es igual a la corriente individual por el voltaje que es constante y por último tenemos la sumatoria de potencias entonces resistencias individuales, resistencia total corrientes individuales, voltajes individuales no olvidemos que van a ser constantes y el voltaje total que va a ser el mismo voltaje en todo el trayecto y la potencia, potencias individuales y por último tenemos la potencia total Todas estas son las fórmulas que se aplican para un circuito en paralelo. Ahora miremos las unidades, recordemos. La resistencia se da en ohmios, la corriente en amperios, el voltaje en, voltios, en vatios, en voltios, perdón. Y la potencia se da en watts. Entonces, resistencia ohmios, corriente amperios, voltaje en voltios y por último la potencia en watts. Ahora vamos a mirar un ejemplo de aplicación. En el siguiente circuito encontrar la resistencia total, sus diferentes corrientes, como el voltaje, las potencias individuales y la potencia total. Entonces tenemos lo siguiente. Como podemos ver, ya tenemos un circuito en paralelo. Tenemos las resistencias y vamos a mirar esas pequeñas simulación en las cuales todo eso representa la corriente. Miremos cómo se comportaría esa corriente. Miren que ella se va distribuyendo en cada una de las resistencias. Entonces miren que la corriente disminuye y va para cada una de las resistencias. Entonces miremos esto. Como podemos ver, todas ellas hacen que el circuito fluya energía para esta resistencia, para esta otra y para esta. O sea que toman caminos diferentes, pero para cada una de ellas... Llega su correspondiente corriente para poder encender los, los bombillos en este caso Ahora vamos a resolver este este ejercicio Me piden hallar la resistencia total Sus diferentes corrientes, el voltaje, Entonces vamos a mirar todos estos parámetros Entonces tenemos lo siguiente Como primera medida revisemos las resistencias R1, R2 y R3 Estas son las resistencias que tenemos y el voltaje que es de 120. Este voltaje se mantiene constante y se distribuye para todas estas tres resistencias. Calculemos la resistencia total. No olvidemos que es 1 sobre RT. Entonces 1 sobre la resistencia primera sería 20. 1 sobre la resistencia 2 que es 10. Y 1 sobre la resistencia 3 que es 50. Hacemos la operación. Esto daría 0,05, 0,1 y por último 0,2. Ya teniendo esto, podemos efectuar la suma. Eso nos quedaría 0,17 ohmios. Pero miremos que hay una fracción. Tenemos que invertir esto. Entonces, esto quedaría... RT sería 1 sobre 0,17. Este valor, al calcular, sí me va a dar la resistencia total. Que va a ser igual a 5,88 ohmios. Esta es la resistencia total que se distribuye en este tipo de circuito. Bueno, ahora vamos a mirar los siguientes cálculos, vamos a calcular las corrientes corrientes individuales entonces la corriente individual va a ser el voltaje, no olvidemos acá de nuevo tenemos la, la resistencia 1 la 2 y la 3 entonces tenemos que calcular para cada una entonces vamos a mirar la corriente 1 va a ser 120 dividido 20 esto nos va a dar 6 amperios la corriente 2 va a ser 120 dividido 10 12 amperios y por último va a estar la corriente 3 120 dividido 50 ohmios esto nos va a dar 2.4 amperios o sea que la corriente 1 2 y 3 ya las encontramos ya con las corrientes podemos hallar las potencias el voltaje no va a cambiar pero las potencias sí necesitan de esas corrientes entonces vamos a calcular ahora las potencias primeramente recordemos tenemos las resistencias el voltaje y ahora las corrientes, la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3 que acabamos de encontrar todo esto para qué? para poder encontrar las potencias entonces la potencia, no olvidemos, potencia individual es igual a corriente individual por voltaje las corrientes las tenemos y vamos a multiplicar por el voltaje que va a ser siempre el mismo valor entonces primer cálculo potencia 1, corriente 1 por el voltaje que es 120 Potencia 1 va a ser igual a 720 watts. Ahora, potencia 2. Corriente 2 por el voltaje. Esto daría 1440 watts. Y por último tenemos la potencia 3, que es la corriente 3 por el voltaje. Esto nos da 288. Miren que estas potencias son mucho más grandes. Entonces, las sumamos todas ahorita. Y tendríamos la potencia total. Entonces, tenemos ya... La potencia 1, 2 y 3. ¿Qué va a ser la potencia total? La suma de las 3. Esta sería la potencia total. 2,448 watts. Es diferente a la potencia que se encontró para resistencias en serie o circuitos en serie. De esta manera, concluimos este video. Si te gustó este video, te pido por favor que me apoyes con un me gusta. Y lo compartas en tus redes sociales para que otras personas se beneficien de él. De igual forma... Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Los enlaces los encuentran en la parte baja del video.